A mis amigos de Tecnomapris, sean todos bienvenidos a este nuevo video en el cual les traigo el nuevo y actualizado Whatsapp y Mune. Así que este Whatsapp te lo dejo aquí abajito en la descripción del video y te voy a enseñar las funciones y demás que trae esta increíble mod de Whatsapp Así oh, que no te olvides de guardar tu respectiva Copia el celular para que no se pierdan tus chats o conversaciones En tu whatsapp anterior Así que sin más preámbulos Comencemos con este tutorial Una vez descargada e instalada e iniciada la sesión Vamos a poder tener esta interfaz La cual es muy fácil de utilizar Acá en las configuraciones vamos a tener lo que es los temas Vamos a poder descargar temas y aplicarlos a nuestro WhatsApp inmune En su última versión Si te das cuenta hay varias opciones las cuales vas a poder aplicar Ok Una vez que elijas eso vas a descargarlo y se va a aplicar automáticamente Acá en las opciones de privacidad contamos con ajuste de inmune contamos con lo que es también acá los efectos en 3d para la pantalla Ok, también contamos acá con lo que es enviar documentos que pesen más de una giga también contamos con lo que es congelar última vez anti ver una vez deshabilitar etiqueta de reenvío ocultar ver estados anti de estados anti eliminar mensajes mostrar los después de responder la seguridad de whatsapp que es importante ya sea con un pin como un patrón o con tu huella dactila acá en los colores vamos a poder cambiar los colores universales, el color del texto la barra de acción, el color del fondo o con una fotografía también contamos con lo que es cambiar la barra de estados los colores, también contamos cambiar el color de la barra de navegación los colores de los iconos también contamos con estilos y apariencia para cambiar el estilo de los iconos en la parte principal por ejemplo este, y una vez que se aplique automáticamente vamos a tener este increíble icono en nuestro menú de aplicaciones, ok también contamos acá lo que es estilo Vamos a poder cambiar los emojis estilo iPhone Los emojis estilo e Facebook Los emojis estilo One Y también contamos aquí con lo que es estilo de fuente Vamos a poder cambiar la fuente de WhatsApp Ok Acá atrás contamos también con lo que es la pantalla principal Para configurar la barra de acción Para habilitar las historias similares a Instagram Para cambiar el menú de la parte superior si te das cuenta la parte superior no he puesto una vista previa si te das cuenta algo increíblemente chévere, algo súper súper genial ok también contamos con lo que es el tío de interfaz de navegación estilo vídeo si te das cuenta la parte de abajo se cambió si este se cambia si tengo este también va a cambiar ok también contamos aquí con lo que es separar chat y grupos poner mi nombre en la parte superior en de la cabecera, ok acá atrás contamos con lo que es las configuraciones para cambiar y colores y demás, una vez que lo tengas instalado vas a ir probando y cambiando y personalizando tu whatsapp a tu gusto ok, también contamos con lo que es la barra de conversación. vas a poder cambiar la barra de acción para cambiar lo que es ocultar foto de perfil en la barra de, en las conversaciones ocultar nombre de contacto, ocultar botón de llamadas y también contamos con lo que es los diseños de colores Ok, también contamos con lo que es Burbujas y tic para cambiar los stick De las de las conversaciones, por ejemplo Este, si te das cuenta la parte superior Me muestra una vista Previa, también contamos con lo que es El de burbujas, vas a poder cambiar los estilos De las burbujas, súper súper genial Super, super, super increíble, cierto Ok, aquí en lo que es fotos vamos a poder eh, foto del contacto en el chat, foto en el, en el chat cuando yo envío un mensaje En los grupos también se puede hacer lo mismo Ok, acá atrás un estilo de entrada de conversión Vas a poder cambiar el estilo de entrada de conversión A estilo iOS, a estilo Instagram, a estilo Facebook Y muchas opciones más que están súper increíbles Las cuales tienes que probar de inmediato Ok, mis amigos, también contamos con las confesiones. Bomba, como los textos bomba Que esto está súper genial También contamos lo que es el fondo de pantalla Personalizado, Activar el sensor de proximidad Así que mis amigos Si te gustó este video, brindame un buen like Suscríbete y nos vemos en un próximo video Tutorial